Cool Fix Me Double Shift, crema de doble función, alaciante temporal o marca rizos. Para marcar rizos, aplícalo sobre cabello húmedo de manera uniforme. Al momento de estilizar, tienes dos opciones. Marcarlo natural solo con tus manos o con el uso de herramientas de calor. Para nación temporal, aplica de manera uniforme sobre cabello húmedo, estiliza con secadora y plancha. Y este es el resultado. Elige el look que tú quieras, rizos láceos de máxima duración.